sencillas. En cada edición tenemos tres nuevos ponentes, tres nuevas empresas, tres nuevos proyectos. Cada ponente dispone de siete minutos.